Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, si me ven con este gorrito, con todo esto, todas estas cosas es porque tengo mucho, mucho frío Y además, si me ven así, tal vez puede que también me hayan visto ya hace un rato nomás que estuve en directo en Twitch Abajo en la descripción les voy a estar dejando el link del canal de Twitch, amigos Para que le den follow y se suscriban porque se vienen sorteitos, como estuve diciendo ahí el domingo cumplo un año como CC de Wargaming, de WOT. Así que seguramente vamos a estar haciendo sorteos que muy amablemente la gente de Wargaming nos esté dando algunas cosileas Además vamos a estar sorteando la ISU 152K, chicos. Vamos a estar sorteando la ISU 152K. Bien, entonces estén muy atentos porque se vienen sorteos y regalillos. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con este video en particular... Puedo decirles que um, hay una cuestión, que es que van a salir los nuevos tanques polacos, la nueva rama de tanques polacos medianos, bien, que hasta ahora no había nada de eso. Esperen que ahí me corro, ahí va perfecto, me gustó mucho más ahí, porque puedo mostrar mis manos, necesito esplayarme con las manos. Entonces, podemos ver aquí el, de, el diario del desarrollador, del desarrollador, eh, que van a salir... Los polacos Medium Tanks. Vamos a ver qué nos dicen sobre estos tanques. Avancé la parte que bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vamos. Tier 5, Tier 5. El primer vehículo de la nueva rama será el DSPZ INS 1 nivel 5, chicos. DSPC INS Tier 5. Es un proyecto piloto de tanque mediano. Que se desarrolló a finales de la década del 30. Sin embargo, el desarrollo se interrumpió cuando Alemania invadió Polonia. Esta línea eh, está en línea con la idea del 14TP. Bueno, mirá cómo, está, cómo lo desarrollan, ¿no? Todavía no está ni pintado el tanque, está tipo prototipo mal. Wow, me gusta, me gusta. Eh, ahí tenemos algunas imágenes de lo que será Pero también muestra los dotes de tanque mediano Esto afecta el comportamiento del tanque A diferencia de los vehículos blindados de la rama de tanque pesados Los nuevos tanques medianos serán más rápidos y más maniobrables Y bueno, justamente son medianos Tier 6 El vehículo de nivel 6 Tiene un nombre curioso para un tanque Buggy Buggy se llama Ok Lindo nombre, me gusta Boogie Boogie Mira, se parece al patito, no? Estás cargando, es el patito Es el MX-40 francés Es lo que uno podría esperar de un tanque con un nombre tan atrapante <risa> Malísimo el nombre, y es malísimo el tanque Conceptualmente es similar al 25TP KS-2 Es un mediano con claras ventajas, pero también con algunas desventajas La movilidad, me hace en nivel... mira cómo están los planchones ahí. Me encanta verlo así todo con... Ni pintado ni nada. En nivel 7 no hay experimentos en el nombre. O el comportamiento del tanque. CS44. CS le ponen pues, puesto también. El CS44 es un tanque mediano polaco completo. En términos de características y estilo de juego. El gran cañón de 100 milímetros con buenos ángulos de depresión. Y ya ahí te estás dando cuenta que tiene por lo menos unos 8 grados de depresión, más o menos. No sé si mucho más, porque tiene esa parte, de arriba, esa parte de abajo de la torreta que no creo que la va a bajar mucho más, pero... Puede ser que tenga unos 8, unos 9, tal vez 10 grados de depresión. Permitele, permite al vehículo jugar bien sobre cualquier terreno. It's ok. Puedes disparar sin exponer tu chasis y mantenerte en relativa seguridad. Tier 8. De momento estamos trabajando con dos medianos polacos de nivel 8. Ahí están los planos. Potencialmente... Un vehículo... Mira cómo tiene toda la munición. Cómo lo, lo unan Qué interesante ver cómo lo trabaja la gente de Borami, ¿no? Y cómo tienen los planos hechos. Eh, potencialmente un vehículo terminará en el árbol Technology. De esta rama nueva polaco. Y otra se volverá tanque premium. Wow, mira. O sea, nos van a decir que uno va a ser el de línea y el otro será el premium. La silueta del CS-52 se parece a la del soviético T-44. De hecho, es muy parecido. Es muy, muy parecido. Y no es un accidente, los diseños del vehículo polaco de principios de los años 50 estaban inspirados en la experiencia de los ingenieros soviéticos. Es que es, es muy parecido, chabón. El CS-52 y los tanques de mayor nivel no son muy altos. Y tienen buenos ángulos de depresión, o sea que no son muy altos, quiere decir que no son muy, al muy altos, muy elevados. Eh, que como que son más chatitos. Es un vehículo de apoyo, capaz de ayudar a los aliados en cualquier dirección. Especialmente si hay irregularidades en el terreno, o sea que tiene buena depresión de cañón El otro tanque de nivel 8 se llama CS-53 Este tanque es un proyecto piloto de principios de los 50 Al diseñar este vehículo, los polacos buscaron las soluciones técnicas y los diseños Implementados en los nuevos T-54 soviéticos fabricados en masa Por lo que trabajamos en el proyecto eh, pero los que trabajaron en el proyecto Tenían suficientes ideas propias Me gusta verlo así todo opaco Me encanta, me encanta porque están laburando en eso En el tanque Para que el vehículo se viera y funcionara en batalla eh, A su estilo, ¿no? Mucho se ve a su cañón, el cañón polaco de 100 milímetros inflige daño decente Además, los buenos ángulos A ver, ya sabemos que tiene un 100 milímetros, ¿no? Sabemos perfectamente que los 100 milímetros, o sea en el Wood hay como ciertas, ciertos parámetros, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero un cañón de, eh, de 100 milímetros pega más o menos entre unos 200 y 240. Más o menos, 250. Por ahí anda la cosa. Eh, en promedio te saca como un, un... Más o menos un 250. Un 2 y piquito, más o menos. Por ahí andará. O sea, puede sacar 200, 270, pero en promedio creo que el, eh, el 88 saca 200, 240 más o menos promedio. El 100 milímetros más o menos 250, por ahí, 270. Después tenés los 105 que sacan 300, eh, 330, depende más o menos. Después tenés los 122, que los, los 122 sacan 390. Y después ya tenés los de arriba, los 152 milímetros que sacan 700 Y las otras bestialidades tipo los 170 milímetros que sacan eh, de 1000 para arriba Y después tenés la FB 183 milímetros que te vuela de un tiro O sea, más o menos para que tengan una idea de las mecánicas O sea, es un 100 milímetros Con lo cual va a estar sacando unos 250, 270 Por ahí andará la cosa, más o menos Buenos ángulos de depresión Permiten al CS53 mantener posiciones Imposibles para el T-54 Mirá, bien ahí ¿Cuál de los dos vehículos se podrá investigar? ¿Y cuál se convertirá en premium? Es algo que aún estamos analizando El Tier 9 A ver, el nivel 9 lo ocupa el CS59 Básicamente es un desarrollo cualitativo de las ideas Está muy lindo este, me gusta, ¿eh? me gusta Aunque es bastante parecido al otro Pero los chapones así como alejados De vehículos previos Tiene mejor blindaje entonces, más lento. Y un cañón de mayor calibre. Y mejores ángulos de depresión. Este tiene un 105. Es muy parecido al cañón del mouse. Por lo menos la parte de la retícula, tipo así, pareciera. Del mouse, ¿qué estoy diciendo? Perdón, del Lowe, del Lowe. Este, este va a ser el premium. Este, me la estoy jugando yo. Yo tiro fruta. Este para mí va a ser el tanque premium. Porque tiene el mismo cañón del Lowe. Del Lowe, ¿qué dije? el mouse cualquiera. Es muy parecido al cañón del Lowe, chabón. Y me hace acordar algunas partes también a la... Como la parte del mantelete del IS-6 Este va a ser el tanque premium Me juego, pero juego mis nalgas ¿A qué será este? Y va a ser de mayor calibre Con lo cual, mejores ángulos de depresión a la miércoles Este va a estar bueno Este va a sacar 3.30, 3.50 entonces, más o menos No, 3.50 no 3.30 va a sacar, debe tener un 105 seguramente Tier 10 la corona de los palacos medianos se lleva el CS-63 de nivel 10. Este es un proyecto de los 60. Tiene un chasis soldado, una torreta de, configura de configuración original y un motor con turbina a gas. Este tanque no se asemeja mucho a sus colegas soviéticos. Según ajustes preliminares, el 63 tendrá un fuerte blindaje para la torreta frontal. Y buenos ángulos de depresión de 8 grados. Ves que no es tanto, tanto. No son malos. 8 grados no está para nada mal. No es despreciable. Pero tampoco son 10 grados de depresión. Ojo. Hojaldre. No es excelente. Son muy buenos. Son 8 grados. Está bien. Está muy bien. Pero son 8, no son 10. Eh, Por eso los comandantes podrán jugar de forma eficiente con la cobertura natural. Sí. Por lo general sí. A veces sí, a veces no. Depende. Depende, depende. Pero sí, está bien, repito, está bien. Con la cobertura natural. Y tendrán posibilidades de brillar donde otros medianos del mismo nivel no pueden hacerlo. Pero hay algo que distinga el CS63 de los demás medianos de nivel 10. Y es el motor, chicos. Su motor con turbina a gas. El motor tiene turbina a gas. Nueva mecánica. Y cuando Wargaming te mete una nueva mecánica, puede ser que la implementen en otros vehículos. Todo tiene que ver con todo. Actualmente estamos pensando en implementar una mecánica única para el tanque que está en la cima de la rama. Probaremos la mecánica potencial del motor con dos modos distintos. Estándar y rápido. Se verá de esta forma en el primer modo. El 63 se comporta como un mediano normal, con características estándar. Pero cuando cambia de modo, su potencia aumenta. La velocidad máxima del tanque sube y las dinámicas de la aceleración mejoran. Claro, fíjate que el de la derecha va mucho más rápido, chavón, mucho más rápido. A su vez, la estabilización del cañón y el tiempo de apuntamiento empeoran mucho. Bueno, ahí está. Te da por... por a ver, siempre, siempre es así. Tenés que equiparar, tenés que emparejar un poco la, la cosa, la cuestión, ¿no? O sea... Le das más power, le das más potencia, sí, perfecto, ok. Ahora le sacas estabilización, o sea, vas a tener que tener cuidado con disparar en movimiento porque no se la vas a pegar tal vez a nadie y el tiempo de apuntamiento. Mira, ¿ves? No se la pegó, le erró el tiro y lo tiene al lado. Disparar en esas condiciones no será para nada efectivo, o sea, no te va a servir para trolear. Además, estamos considerando la opción de disminuir el camuflaje del tanque en el modo rápido. También queremos excluir el efecto del equipamiento, los consumibles y la habilidades de la tripulación. Lo haremos para equilibrar las ventajas y las desventajas intrínsecas del modo. De momento el plan es que estos modos se puedan cambiar pulsando un botón. Bueno, como A ver, más o menos para tener una idea como la mecánica de lo que es eh, los ligeros con ruedas. Bien, o sea... Lo que pasa es que este no va a poder cazar a los ligeros con ruedas. ¿eh? Porque si este no le vas a pegar un tiro a nadie. Por más que tengas el, el, el estabilizador y demás. Te acaba de decir que la estabilización y el cierre de retícula empeorarán. Con lo cual no le vas a embocar un tiro a nadie. Y el, no sé, y el ligero, el 105 te va a dar 500 vueltas y te la va a clavar todas. Y está rotísimo. La, la rama esa. El cambio de modo solo se podrá llevar a cabo si el vehículo está detenido. Ok. Y demorará algo de tiempo. Además, podrás cambiar entre modos de motor, tantas veces como quieras en batalla, al modo rápido. No el modo rápido no tendrá ningún efecto negativo en el motor ni en el tren de rodaje. Esta opción no será un consumible, sino una función integrada. Claro, como los ligeros con rueda, que apretás la. ¿Cuál es la X? Y cambia directamente a, a velocidad. <susurra> podrás elegir durante la cuenta regresiva. Ahí está, mirá, ¿ves? La X. Eh, previa durante la batalla Esta función única del CS-63 Permitirá que el vehículo tome posiciones ventajosas Para eso está bueno Al comienzo de la batalla Y que pueda cambiar de posición rápidamente Estaba pensando más en eso Los medianos polacos entrarán en el Super Test En el futuro cercano O sea, la vamos a tener en el Super Test Descárrenselo chicos Sus características no son finales Realizaremos ajustes hasta que los tanques nuevos Aparezcan en el juego Más adelante les contaremos Cuál será la fecha elegida? Poder ahora manténganse conectados y bla bla bla bla. bueno chicos eh, a ver acá los tenemos básicamente esperen que le meto más power a esto estos serán los tanques entonces que que estarán, que serán los nuevos vehículos de la rama la rama polaca eh, polaca de medianos. Me parece que, si es lo que dicen, va a ser una rama más. Me parece que está bien. La pueden agregar, no me parece. Para nada mal, digamos. Está correcto. Serán tanques que tengan relativa buena movilidad. Serán básicamente tanques rusos. Más o menos así. Tal vez más precisos. Una mezcla, entre un híbrido entre los rusos y los alemanes. Que más o menos lo que son los, los polacos. Una cosa similar, digamos. Tal vez tengan... La precisión del cañón de los alemanes y la movilidad de un tanque ruso. El blindaje de un tanque ruso y a la apariencia de un tanque ruso. No sé, habrá que verlos. La verdad que los espero con ansias. Quiero ver qué onda. Por supuesto que la, la, la, la voy a jugar apenas salga, chicos. Eso está descartadísimo. Pero bueno, amigos, eh, buenos bros. Recuerden, como les dije antes, vamos a estar sorteando entonces la ISU-152K, la bestia esa que está en venta en la tienda Premium. Eh, hice un video que le voy a estar dejando seguramente la tarjetita por aquí, por aquí, para que lo, lo vean. Y ese tanque es el que vamos a estar sorteando está, está bueno, la verdad que es bastante divertido. Pero unas bombas de 800, de 700, de 600, a veces también es verdad, pero por lo general tiene un daño promedio de 750 y penetra 286 y 330 creo que era. Creo que era 330 con la munición premium. Pero bueno, eso y además el 7 de junio vamos a estar sorteando seguramente algunas cosillas que nos dé la gente de Wargaming porque cumplo un año como CC, como Community Contributor de esta gran comunidad y hermosa que tenemos de World of Tank en Latinoamérica. Bueno chicos, sin más me despido. Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.